Bueno, ya está todo conectado, vamos a empezar hablando de la imagen de Diógenes. Y está Diógenes viviendo en el barril, que está, es, es también la imagen del filósofo que no trabaja, la economía alterna, una forma de resolver la vida, que busca la parte más esencial. Y de la imagen de Diógenes, obviamente hay otras imágenes o hay otros filósofos que han resuelto la parte tanto económica como laboral de formas diferentes. Entonces, es por esto que estoy aquí en contacto con, con Enrique, que nos va a platicar sobre la relación que ha tenido entre la filosofía y las empresas. Dime si esto es correcto, Enrique. Sí, es correcto, Alejandro, y gracias eh, de nuevo por la, la invitación. Eh, lo que pones de la imagen de Diógenes es bien interesante porque. Fíjate, eh, yo lo veo de esta manera, ¿no? La filosofía tradicional o donde surge, pues es mucho esta vida contemplativa, ¿no? Esta vida que está un poquito distanciada o diferenciada de la vida, la vida corriente, común, de los problemas del hombre eh, a nivel práctico. Y eh, bueno, yo lo veo de otra manera, ¿no? Yo más bien veo la filosofía como eh, ese arte del buen vivir, pero que para que realmente dé los frutos que, pues, que queremos tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, mi experiencia en las empresas ha sido un poquito eso, ¿no? Decir, a ver, la filosofía eh, tiene que ver con ética, ¿no? Bueno, pues entonces con ética vamos a ver eh, cómo se desarrolla todo el trabajo, los empleados en su día a día, los valores, la visión, su propósito, un sentido, que todo esto se traduce en cosas tangibles dentro de una empresa, se traduce en ganancias, se traduce en un mejor desempeño, se traduce en menos fraudes, eh, digamos, eh, otro tema de la filosofía, la ontología, es el ser. Entonces tiene que ver también, aunque no lo parezca, no se vea de primera mano la relación, una empresa es un, es un organismo, es un gran organismo. Y así como una persona tiene una identidad, una empresa tiene que preguntarse por sí misma, por qué es lo que quiere hacer, por sus funciones, por su razón de existir. Entonces estos temas que a lo mejor en filosofía se ven muy lejanos, se ven muy abstractos, la verdad es que a mí me ha gustado encontrar la manera de aterrizarlos y darles una aplicación práctica. Eh, otro tema, a lo mejor que la filosofía ha sido eh, muy socorrido por mí, para aplicar en las empresas o en la empresa, la epistemología. Digamos, preguntarnos por a ver, ¿cuáles son las certezas que tengo? ¿Por qué las voy a poner en tela de juicio? ¿Cómo sé que tengo la verdad? Y en una empresa esto también es importante, porque hay muchos supuestos. Supuestos sobre lo que quieren los clientes, supuestos sobre las tendencias del mercado, supuestos sobre los métodos de trabajo que utilizamos, entonces, ¿es esta labor filosófica de la duda metódica, de cuestionar, de siempre tener los porqués, de que la pregunta es más importante que la respuesta? Bueno, pues este es, estos son tópicos que yo he tratado de aplicar, insisto, de adaptar de la filosofía a la empresa en mi experiencia eh, ya de algunos años que tengo y pues me han funcionado bastante bien. Bien, ¿puedes mencionarnos empresas con las que has estado trabajando? Sí, mira, por ejemplo, he estado Telcel, Telcel es esta empresa de los teléfonos, eh, Intermex es una empresa de giros de dinero, de, de giros, de giros, envíos de dinero, eh, una empresa financiera, que es donde, donde trabajo actualmente, y otras empresas ya más pequeñas, porque además de mi trabajo formal, digamos, con contrato que tengo con, con las empresas, bueno, donde he trabajado, eh, también eh, he tenido trabajo de consultoría, empresas ya con empresas más locales, empresas más pequeñas, que son ya temas muy específicos, relacionados con recursos humanos, relacionados con procesos, relacionados con políticas internas, bueno, es donde he prestado también mis servicios. Bueno, esto te lo pregunto porque para mí todavía es como un poco increíble um, en que una empresa se interese en una persona por su conocimiento filosófico. Para mí, eh, digamos, yo terminé la carrera y fui directo a las prepas, fui directo a las universidades, eh, no consideré para nada las empresas, e inclusive yo no sabría cómo ofrecerle a una empresa mi servicio. Para mí sería todavía como complicado que me preguntaran, oye, exactamente eh, <risa> ¿qué, es, qué es la filosofía. Y yo diría, bueno, pues sí, claro, tengo un curso de filosofía y podrías verlo, pero así en dos, tres palabras creo que no podría resumirlo. Y, y recientemente um, sería largo, pues sería largo explicar todo esto. Inclusive quiero preguntarte. ¿Es así como te presentas como, como filósofo o te presentas como eh, recursos humanos? No, de hecho es como filósofo siempre, y, y fíjate, por eso comentaba cuando platicábamos en el, en el video que te comenté, que para mí ha sido a favor, ¿no? Porque eh, cuando tú dices que eres un filósofo, lo primero que hacen los reclutadores o la persona con la que te estás entrevistando, por ejemplo, si estás ofreciendo servicios para una consultoría, se sorprenden. Por lo mismo, por lo que tú acabas de decir, porque haber un filósofo y vas a empezar a preguntarme sobre el ser o ¿qué hace un filósofo? La, la verdad es que la mayoría de las personas tienen todavía ese estereotipo, tú lo dijiste bien al inicio, pues de este filósofo que es un, un rebelde, que es un tipo excéntrico, que es un, un erudito, es alguien, un profundo docente, ¿no? Entonces, la verdad, la mayoría de las personas tienen todavía ese estereotipo. O bueno, no sé si sea un estereotipo realmente así sean la mayoría de los filósofos, no por lo que comentas. Eh, pero más bien yo les digo ah bueno mira si sí soy como filósofo ¿qué hago mi trabajo y lo que te acabo de comentar no es todos, eh, tener un dominio de los métodos tener un dominio de los conceptos poder organizar e integrar muchos saberes diferentes y aquí es donde ya empiezan a interesarse no muchas perspectivas que en una compañía normalmente se ven por silos o se ven de manera separada por los recursos humanos la operación las finanzas este la alta dirección y un filósofo lo que es capaz de hacer es hacer este trabajo integrativo, tener esta visión holística y poder ver interdependencias, poder ver impactos, poder ver dependencias, poder anticiparse, tener una visión a largo plazo. Todo esto a través de la capacidad, y digo en eso, no me dejarás mentir, que tiene el filósofo de poder analizar, poder deducir, poder integrar, poder componer, poder conciliar posiciones que están enfrentadas. Entonces, esta, esta facultad que tiene el filósofo es la que realmente creo yo digo que he trabajado con personas de muchísimos ramos, profesiones y experiencias, incluso de diferentes países, es difícil que la tengan en otra carrera, porque las demás licenciaturas o carreras van siempre como por su parcela, ¿no? La administración la gestión, las ventas el recurso humano, y la filosofía al no tener un objeto específico de estudio, bueno pues es capaz de ver, tener una visión mucho más amplia y verlo todo al mismo tiempo. Bueno, quiero ir directo así como a una interrogante. Si, si empezamos a tomar en consideración todas las partes, también para mí es asombroso, eh, en este caso, un, una persona con preparación filosófica que acuda a una empresa. Esto lo digo porque en, en siglos pasados, eh, la tendencia de, de la filosofía era casi lo contrario. La, la tendencia en la filosofía... Se, se, la gana, digamos, Marx y la visión marxista de eliminar todo desarrollo de capital y toda empresa, o que toda empresa esté teniendo su parte humana, eh, se vuelve primordial. Entonces, el hecho de que ahora la filosofía esté en alianza con las empresas, pues claro que es algo nuevo. Y de ahí quiero preguntar cómo llegaste a esta conclusión o si estos dilemas no te han sido en nada, eh, no, no han causado nada dentro de ti y simplemente lo, lo ejecutas. Claro. Sí, mira, eso que comentas es algo bien interesante. Porque efectivamente, eh, por eso decía del, del estereotipo de los filósofos, ¿no? Que es esto como esta voz contestataria, ¿no? Esta, esta voz que, que impugna a las empresas o a estas grandes corporaciones. Pero eh, lo que yo pienso y también precisamente esa, ese fue un debate que yo tuve cuando yo empecé a trabajar en las empresas. Eso es bien chistoso. Tuve como que mi etapa también de rebeldía. No te creas, ¿no? Sobre todo cuando estaba todavía en Telcel. Eh, era una etapa de rebeldía porque era como rebelarme contra el sistema, esto está mal, explotas a los trabajadores casi, casi. no Yo también me acuerdo, para estaba mucho más chavo, y pues me da a veces un poquito de risa, ¿no? De no, es que esto es, es incorrecto, y este, no sé, cualquier, cualquier tipo de, de reacción de esa, visceral, ¿no? Pero después me di cuenta que el estar en esa posición, lo único que me hacía era que mi propia voz de cosas que yo pedía o comentaba con, con siento yo que con justicia, fuera minimizada, las demás personas, sobre todo por el cuerpo directivo, ¿no? Entonces me di cuenta que si yo quería realizar un cambio realmente tenía que hacerlo de una manera aunque suene chistoso, más inteligente, irónicamente. Una manera donde yo pudiera sentar bases dar razones, hacer evidente lo que yo quería persuadir, y de nuevo, ¿no? Que me di cuenta que ahí eh, la filosofía nos da un lugar privilegiado porque quién mejor, digo, y no es que sea nuestro trabajo, pero quién mejor para persuadir ¿Quién mejor para convencer? ¿Quién mejor para dar argumentos que un filósofo? ¿No? Perfecto. O sea, nosotros tenemos esa facultad de hacerlo. Obviamente, normalmente se genera desde una posición de oposición ¿no? eh, contra, contra el sistema o contra lo establecido, pero en mi caso yo empecé a aplicarlo así, ¿no? como que de ver lo que tenía la empresa y empezar pues, a persuadir para que ciertas cosas cambiaran. Ahora, otra cosa que a mí me ayudó a disolver ese conflicto interno fue que por un lado yo entiendo perfectamente que la filosofía, yo dijéramos, continental, siempre ha tenido esta tendencia, no esta tendencia de eh, oponerse al gobierno, lo decíamos, no desde Grecia, Marx, incluso eh, los ilustrados. Sin embargo, otros tipos de filosofía o de saberes que también se pueden considerar como filosóficos, aunque no occidentales, bueno, occidentales pues tenemos la, la filosofía británica, ¿no? que siempre ha sido muy utilitarista, entonces también si pensamos desde un Hume, desde un Locke, desde un Stuart Mill, filósofos que pensaron de otra manera, no y lo sabemos, esta oposición entre filosofía continental y filosofía británica, siempre la ha habido, ellos lo ven de otra manera, y por algo sus culturas, Reino Unido, Estados Unidos, pero también tienen una economía que piensa diferente, no pero hay que recordar que también se acuñó eh, la misma Declaración de Independencia de Estados Unidos, se acuña sobre principios filosóficos, pero son principios mucho más prácticos que los de otras naciones. Y no solo eso, sino las naciones orientales, por ejemplo, la nación japonesa, eh, no sé si tú lo sabías, pero todas las grandes metodologías de trabajo que son muy famosas a nivel mundial, eh, Ho Lin Six Sigma, Hoshin Kanri, por poner unos ejemplos, que son las metodologías que, por las que se maneja Toyota, se maneja Mitsubishi, se maneja Sony, se manejan estas grandes, grandes transnacionales japonesas, tienen bases filosóficas, pero ¿cuál es la diferencia? Tienen una, una, un propósito y tienen un ikigai y tienen unos principios epistemológicos. ¿Cuál es la diferencia? Que la filosofía oriental es muy distinta a la occidental. La filosofía oriental sí es contemplativa, pero esa meditación tiene que repercutir en la vida cotidiana del hombre tiene que ser tangible en lo que hacemos en el día a día y no solo en lo que hace un individuo, porque para la filosofía oriental es más importante la nación o la comunidad que el individuo. Entonces, su aplicación de su filosofía tiene que ver o, o es muy distinta a lo que la filosofía griega, por ejemplo, nos enseñó, que es esta contemplación, que es este retraimiento, que es esta introspección, la filosofía, y siendo filosofía pero oriental, lo ve de otra manera. Entonces, ahí es donde me di cuenta de que se puede ejercer este oficio de filósofo, pero se puede hacer de una manera distinta a como convencionalmente, pues yo lo había visto, lo había entendido. Bien, pues tienes razón. Es verdad que el neoliberalismo es un fundamento filosófico y atrás del neo neoliberalismo, bueno, pues está la gran premisa de que eh, el, el, el desarrollo empresarial y el desarrollo de fábricas permite la... Permite que cada individuo tenga abastecimiento, esa es la palabra que se me había olvidado. Eh, esto permite el capitalismo, el abastecimiento, y, y queda en discusión de... Eh, hay muchísimas personas que están perfectamente bien abastecidas, tal vez sobreabastecidas, pero también sería un problema que no estuvieran abastecidas, que no hubiera un abastecimiento de alimentos, de, de ropa, de dispositivos tecnológicos, entonces también... Suprimir el capitalismo no podría ser así tan, tan sencillo, y bueno, sí es real. El neoliberalismo es una postura filosófica que casi es pecaminoso, o al menos difícil eh, asumirla, porque eres criticado como una persona utilitaria. ¿no? Otra cosa que quería hablar contigo es, en tu mensaje dijiste, en las empresas hay nuevos dilemas filosóficos, en las empresas hay dilemas fuera de los dilemas académicos, y quisiera que mis colegas conocieran estos nuevos dilemas a los que nos estamos enfrentando. ¿Podrías poner algún dilema de estos en la, en la discusión, en la plática, quiero decir? Claro. Voy a, digo, obviamente este tema es muy grande, así que me voy a ir en algo muy importante, precisamente, que ahorita está cobrando muchísima fuerza. Y, y te digo cobrar muchis, muchísima fuerza porque en instituciones tan importantes o de tanto renombre como Google, por ejemplo, como Google, como esta empresa que es de Elon Musk, tan famosa últimamente, que es SpaceX, eh, como Amazon, por ejemplo. O sea, te estoy hablando de grandes, grandes corporaciones. Un tema que ahorita viene en auge, que en México apenas se está dejando ver, pero apenas se está dejando ver, es las empresas están, están sufriendo ahorita, ahorita, literalmente en esta época, una transformación muy fuerte entre un viejo paradigma empresarial. Que ¿Cuál es el viejo paradigma empresarial? el paradigma del management de los ochentas, que todavía lo estamos escuchando o tiene ecos en las empresas que es ese clásica imagen de que llega el jefe el gerente o el director con su traje su portafolios y es el manda más literal eh o sea todavía me tocó ver empresas y todavía me toca ver empresas donde eso es real hace lo que quiere o sea casi casi es como si fuera el dueño puede levantarle la voz a alguien puede mandar a alguien por el café eh, puede tomar una decisión perdóname la palabra, estúpida para el negocio, simplemente porque se le ocurre. Aunque eso implique la pérdida de millones de pesos de utilidad o, o un proyecto que se desperdició. O sea, literalmente una estructura completamente vertical, completamente jerárquica, marcada por cotos de poder. Ese es el viejo paradigma. Eh, y en su tiempo, y hay que reconocerlo, eh, porque me gusta tener una visión apreciativa, la verdad es que eso funcionó las grandes transnacionales norteamericanas, por ejemplo, se levantaron bajo este paradigma. Se levantó eh, Wells Fargo, se levantó Ford, se levantó Daimler Chrysler. O sea, eso funcionó durante un cierto tiempo porque el mundo era otro, porque los medios eran otros, porque la mentalidad era otra. Sin embargo, ahorita ya llegamos a, al siglo XXI y ese, ese paradigma empieza a desquebrajarse. ¿vale? Y ahorita, por eso mencionaba yo estas grandes empresas, Amazon, Google, SpaceX y muchísimas otras de ese mismo puño, ya es diferente, ya es, a ver, la, la estructura ya no es vertical, la estructura ya trata de ser horizontal o plana, es decir, el poder se divide. El líder, el jefe, ya no es un manda más que le dice a sus empleados lo que tienen que hacer. Ahora el líder tiene que ser un facilitador. Y su trabajo ya no es dar las órdenes, su trabajo es identificar el talento de los colaboradores ver cómo ese talento puede jugar junto y explotar sus ideas. Eh, la empresa ya no es vista simplemente como el lugar donde vienes y trabajas 30 años y te jubilas. La empresa es una parte tuya y por eso, digo, a lo mejor lo has visto en las noticias, les ponen un futbolito, les ponen una sala con hamacas, eh, les ponen un pequeño parque para que hagan ejercicio, porque ahora la empresa entiende que si yo te favorezco, te facilito condiciones para tu bienestar personal, entonces tú me vas a dar el mejor desempeño que me puedas dar y como podrá y esos son algunos ejemplos ¿no? hay, hay otras cosas de, de más profundidad no eh, eso es muy complicado porque pues todas las empresas tienen una mentalidad de 70 años que les ha funcionado pero ya no funciona así entonces este tipo de paradigma ninguna lo que decía hace unos hace hace rato no muchas personas no lo saben cómo manejar no porque no son capaces de integrar a ver me estás diciendo que tengo que dejar dinero porque la empresa está para producir dinero y esa es la verdad. Tengo que vender, tengo que hacer clientes, pero al mismo tiempo tengo que cuidar a mis empleados. Y me estás diciendo que yo como líder tengo una responsabilidad por un resultado, por generar dinero. Sí tengo autoridad, pero que al mismo tiempo tengo que darle voz y voto a cada uno de los colaboradores. Eso se llama en, en, en una teoría de Dave Ulrich que es un este de hecho, es un ingeniero y es un gestor y creo que también es filósofo del MIT. Eh, Dave Bullrich tiene una teoría que se llama la teoría del business partner. Que Esa teoría te dice cómo una persona, un directivo, o bueno, en este caso de recursos humanos, va, su, su posición no es fija, es decir, no se dedica a una sola cosa, sino en un momento tiene que ser un socio estratégico y en otro momento tiene que ser operativo y en otro momento tiene que ser táctico. En un momento tiene que estar cerca de la gente y contra la compañía. Y en otro momento tiene que defender las, las, eh, los intereses de los accionistas. Entonces tiene que moverse en muchas cosas, en muchas posiciones. No es estático, no es unilateral. Y dentro de estas características, él nombra un atributo o una función que él le llama navegante de paradojas. Y navegante de paradojas es esto que te estoy diciendo. Yo estoy aquí para ganar dinero, pero al mismo tiempo para cuidar de la gente. Esa es una paradoja. ¿Cómo la concilio? ¿Cómo logro las dos cosas al mismo tiempo? A ver, yo aquí estoy para hacer que la empresa crezca, que crezca, que crezca, pero sin ser desleal con la competencia, sin hacer un monopolio. ¿Cómo hago eso? Esas son paradojas. Y es difícil en una empresa manejar una paradoja porque, como lo podrás sospechar, implica ver muchas cosas al mismo tiempo, pensar en estrategias, dijeran, fuera de la caja, cosas poco convencionales, cosas, como, te lo, como lo decía, que no se han pensado en 70 años, porque el negocio está cambiando, pero nadie las había pensado. No tienes un libro de referencia, no tienes un autor experto, porque nunca nadie lo había pensado. Ese es otro cambio importante en este paradigma. Antes las empresas se iban por manuales de operación. Aquí está tu manual de RH, tu manual de ventas, tu manual de marketing, tu manual de lo que quieras. Y certifícate y síguelo. Ahora no. Ahora hay un tipo de metodologías que se llaman metodologías Agile, o metodologías ágiles. Y esta metodología lo que te enseña es planificas para un corto plazo de tiempo, para unos tres meses, lanzas una prueba o experimento, aprendes de esa prueba o experimento y planificas para otros tres meses. Entonces, imagínate, tiene que ser rápido, rápido, rápido, prueba y error, experimentar, aprender, iterar. Entonces, todos estos son cambios muy abruptos para las empresas y para las personas. Y en mi experiencia, yo te puedo decir que una persona que tiene las facultades para poder manejar todo este cúmulo de información y de cambios e integrar todas estas cosas, es un filósofo. Bueno, por ahora mi parte es escuchar. En este video yo quería hablar contigo, quería pues subirlo a redes sociales, eh, conocer estos autores de los que me estás hablando, conocer esta postura, y, y me, quedo, me quedo con la parte central que me acabas de decir. Es verdad, eh, hay, hay un fundamento para todo lo que se está viviendo ahora y se puede justificar o sea, inclusive se pudiera justificar. A veces también eh, parte de ser rebelde significa eh, saber qué cosas pueden ser cambiadas y qué cosas no pueden ser cambiadas, porque de lo contrario no eres un rebelde, de lo contrario eres solo un necio, una persona que insiste en modificar cosas que no se pueden modificar. Y bueno, la verdad es que pues, usamos una infraestructura, usamos la infraestructura del Internet ya no se puede negar, ya no se puede cambiar. Necesitamos que otras personas, necesitamos los tres sectores económicos: ¿no? el sector de que recoge la materia prima, quien lo manufactura y luego quien finalmente solo vive de servicios. Y esta es la estructura que se ha estado utilizando y no podría eh, cambiarse tan directamente que, claro, pienso en Walden, pienso en Walden, pienso en Henry, en Henry Turo, pienso en cómo él va y construye la cabaña de Walden pero eh, nadie lo ha seguido, nadie lo ha seguido, nadie habla de, nadie habla de él, está como muerto, y, y bueno, creo que el tema da para más, creo que todavía podríamos seguir hablando muchísimo más de este tema, igual vamos a ver cómo reaccionan las personas, vamos a ver los comentarios, y en base a comentarios que se vayan dando, pues seguimos platicando de esto. Va que va, mela. Bueno Enrique, pues ahora ya nada más queda la despedida y decirle a las personas que Enrique tiene también un canal de, en el que recomienda libros y si les interesa conocer estas recomendaciones voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video para que puedan ir al canal de Enrique. Bueno, pues me despido. Muchas gracias Alejandro. Gracias a ti Enrique, hasta luego.